Hola chicas. Bueno, arrancamos con nuestro resto. 80 sentadillas. Vamos que se puede, ¿sí? Cada día vamos a ir un poquito más. Vamos a entrar en calor. Un poquito rodillas arriba. ¿Sí? Va. Como verán, hoy me traje una silla. viene para sentarnos básicamente. Vamos, ¿eh? Eso. Entramos en calor. A la cola, bienvenidas a casa. Hoy día de entrenamiento, vamos a poner listo piernas. Esto, chaldito, piernas arriba. Vamos. Vamos, no te olvides de respirar. Nuestro reto cada vez se pone mejor. Vamos, aflojo. Entras sin en calor. Bien. Vamos. Vamos. Entras en calor. Va, sentadilla. Acordate, los, las rodillas no salen de las puntas de los pies con las que atrás va. Vamos, hacemos saltito del payaso, digestar como lo llamen, ¿sí? Vamos a 25, ¿vale? La que no puede saltar, está bien así, ¿sí? Pero la que puede, va. Siete. Bien, aflojo. Muy bien. ¿Va? Tengo este. Una silla. Una ventita. Fíjate. Rodilla. Tiene que llegar. Ventita silla. ¿Sí? Subo 90 grados. Acuérdate, para no lastimar las rodillas, sí. Y vamos hacia arriba, sí. ¿Ah? Estamos trabajando muy bien. Vamos, dos más. Bien. Sí, ahí va. Una más. Aflojo. Vamos con la otra. Tú. Ocho bien Vamos, con fuerza, eh Va Vamos a la colchoneta. Bien. Vamos. Espalda de recta. Bien recta la espalda. Vamos a alzar una pierna. No va a tocar el piso. Vamos con diez. Trabajando muy bien. Hasta en tres. Muy bien. Veinte. Vamos con la otra. Sí. ¿Eh? Ahí. Perfecto, una más. Eso, nueve, diez. Muy bien, me encantó. Vamos con otra serie, dale.